¡Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y al unboxing del iPhone 8, iPhone 8 Plus concretamente. Hemos optado por obtener el, el modelo dorado y bueno, es el que nos ha parecido que cambiaba un poco su aspecto respecto a generaciones anteriores. Así que nada, vamos a hacer el unboxing correspondiente y después os comento mis primeras impresiones. Bueno, vamos allá chicos con el unboxing del iPhone 8 Plus. Eh, en este caso un dispositivo de 64 GB, ya que esta unidad pues tengo prevista devolverla, ya que solo lo he comprado para poder haceros la review. Vamos a ver lo que hay en el interior de la caja, como es costumbre, pues tenemos el manual de instrucciones y los stickers con las manzanas. Y una vez levantamos el iPhone, bueno, eh, la primera sensación es bastante positiva, ya que nos encontramos un nuevo color dorado que es un estilo a un color caramelo que le da la verdad un toque bastante elegante y bastante vistoso. Eh, va a dar pena ponerle incluso una funda a un modelo que estéticamente gana punto respecto al iPhone 7. Vamos a ver lo que hay dentro de la caja y bueno nos encontramos los auriculares de Apple, los que tienen cable, es decir los Airpods que no los Airpods, eh, luego también nos encontramos el conector para la corriente y el cable con conexión Lightning. Una vez eh, ya despegamos la pegatina que protege la carcasa del teléfono y la pantalla, eh, me llevé una grata sorpresa ya que pude comprobar como uno de los mayores temores que tenía al tener un cuerpo en vidrio, pues prácticamente idéntico al que tendrá el próximo iPhone 10, es que es bastante higiénico. Yo pensaba que las huellas se marcarían mucho en este dispositivo pero me he llevado una grata sorpresa. Bueno, ya estamos aquí, ya tengo el iPhone 8 Plus, además entre la última escena y esta ha habido un ratito en el que ya he estado cargando la copia de seguridad de iCloud, he estado probando un poquito por encima este iPhone y os puedo comentar un poco mis impresiones. En cuanto a aspecto físico yo creo que es más que evidente que es un dispositivo muy similar al iPhone 7 Plus. Aquí estáis viendo los dos, supongo que también os estaré poniendo alguna escena eh, por encima. Eh, en cuanto a diseño quizás lo más característico de este iPhone 8 Plus es su diseño en vidrio, que hay que decir que ha ganado en persona. Eh, yo tenía bastante miedo a esto del vidrio por, hecho, por el mero hecho de que son normalmente materiales donde se marcan mucho las huellas, pero tengo que decir que es un dispositivo muy, muy limpio. Me ha llamado la atención desde el momento en el que he quitado el plástico. Así que primer punto a favor de este diseño, que ojalá sea el mismo material para el iPhone X y sea un dispositivo más limpio de lo que muchos podríamos pensar en un primer momento. Este color particularmente me gusta bastante, es un color diferente, es como un tono caramelo y en cuanto a diseño nada que objetar eh, en cuanto a rendimiento prácticamente los dos dispositivos rinden igual, eh, yo creo que hoy en día todavía no somos capaces de sacar el máximo partido a la potencia que tiene este iPhone 7 Plus como para poder sacársela a esta a este dispositivo eh, no puedo decir nada malo porque realmente el rendimiento es bueno, aunque creo que si tienes un iPhone 7 Plus no merece la pena dar el salto a este modelo. Una de las cualidades que tiene en exclusividad este modelo respecto a este es que, por ejemplo, el modo de retrato eh, tiene los nuevos modos que Apple llamó retratos con iluminación o retratos iluminados que te permite crear más efectos con el modo de retrato, pero lo poco que he probado, os haré un vídeo a fondo de esto, no os preocupéis, pero lo poco que he probado no me ha gustado, funciona bastante mal o no hay mucha diferencia respecto al modo normal. Eh, nada, eh, una de las cosas que sí me ha dado la impresión de que es bastante mejor es el flash, también haremos prueba de cámara, haremos incluso comparativa de estas dos y ya os contaré con más detalle, pero la cámara también me ha parecido bastante interesante, sobre todo el flash. Pero no puedo sacar muchas más conclusiones porque la verdad que solo lo he probado durante una hora y media, así que tampoco he tenido la oportunidad de, de cacharrearlo más, pero, pero creo que no va a cambiar mucho mi sensación de que si tienes este no merece la pena este así que bueno en cualquier caso chicos si queréis adquirir este iphone eh, podéis adquirirlo más barato si lo compráis a través de yafon.net tienen unos precios bastante más competitivos que la web de apple así que yo os aconsejo que visitéis la caja de descripción ya que he puesto un link para que podáis adquirirlo y nada que estéis atentos porque este iPhone va a estar analizado la próxima semana, lo analizaremos a fondo y también haremos eh, comparativas también de potencia y de cámara con este dispositivo para que, bueno, pues podamos juzgar con más detalle la diferencia que hay entre ambos. Yo me despido chicos, si os ha gustado ya sabéis un like, suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1 porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.